Hola, soy el arquitecto Calderón y hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen muy frecuentemente Calderón, compré un terreno de 500 metros, quiero hacer un pequeño edificio ¿Debo construir apartamento para alquilar de una, de dos o de tres habitaciones? ¿Qué hago? Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube También me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp Muy bien, al momento de comprar un terreno, ¿sí? siempre tenemos la duda de no saber Cómo hacer ese edificio, de cuántas habitaciones deben ser los apartamentos Porque la meta es alquilar Queremos comprar ese terreno para tener varios apartamentos Que nos renten y que nuestro dinero se vaya multiplicando Normalmente pensamos que los apartamentos de tres habitaciones son más atractivos También podemos pensar que los apartamentos de una son más atractivos ¿Cómo yo puedo definir exactamente qué es lo que me conviene hacer? Una regla muy importante es la siguiente, que si solamente construimos apartamentos de una habitación, solamente vamos a tener opciones de alquilar a familias que solamente tienen una habitación. Si construimos solamente de tres, solamente tenemos opciones para tres. ¿Qué nos lleva a esta conclusión? Que lo mejor es hacer apartamentos mixtos, en donde este grupo de personas que necesitan porque necesitan apartamento de una habitación puedan adquirirlo y este grupo de personas que necesitan de dos o de tres también puedan adquirirlo de esa manera el proyecto siempre va a estar generando operaciones siempre va a estar generando dinero normalmente los apartamentos más accesibles los más baratos son los que primero se alquilan porque hay mayor cantidad de personas que lo pueden pagar pero también los apartamentos más caros como los de tres habitaciones duras más para alquilarse. En ese sentido, la recomendación es hacerlo 10%, 30% y 60%. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un 60% del edificio con apartamentos de una habitación, un 30% del edificio con apartamentos de dos habitaciones y un 10% del edificio con apartamentos de tres habitaciones. ¿Ok? Me siguen. 60% de una habitación. 30% de dos habitaciones y 10% de tres. Porque en esa misma escala, todo el radio que se encuentra alrededor de ese terreno, en esa urbanización, en ese barrio, son las proporciones estimadas donde tiene mayor accesibilidad, donde se puede hacer mayor tipo de negocio. Por eso, inmediatamente usted acaba de construir el edificio, que terminemos ya y entreguemos las llaves, pues automáticamente el apartamento ya va a estar vendido, ya va a estar alquilado, porque tenemos opciones no para un grupo, sino para todos. Por eso la recomendación es, cada vez que vayan a pensar, distribuir, hacer un diseño de acuerdo al terreno, en donde podamos tener diferentes tipos de productos, en, en donde la estructura nos funcione para tener apartamentos de 40 metros, para tener apartamentos de 80 metros y para tener apartamentos de 120. Si se fijan, van a ser múltiplos. Deben de ser múltiplos para que las estructuras por encima o por abajo coincidan. De manera que todos los canales de los baños bajen una misma, en, un, en una misma dutería, que compartan una misma escalera, que compartan un mismo sistema séptico, que compartan una misma alimentación del agua, que todo el drenaje pluvial baje del edificio y salga y que todo el edificio se forme como un solo. Aquí la idea es tener, como en una tienda, opciones para todo. De manera que siempre podamos tener, generar dinero a través de esa solución arquitectónica. Nunca es recomendable hacer un edificio solamente de una capacidad. Solamente para un grupo de, de personas. Siempre tener opciones para todo. Y eso va a hacer que todo el supuesto sea... Mucho más exitosos que puedan ganar muchísimo más dinero y que lo pueda alquilar mucho más rápido. Si les gustó el video de hoy, me pueden inscribir a nuestro WhatsApp y también me pueden inscribir en nuestro canal de YouTube.